Siempre estoy investigando, siempre estoy buscando nuevas propuestas de diseño para ser un mejor creativo. Y aquí te traigo esta perla, esta joya en dulce. Pero nos vamos a ir a Photoshop primeramente para investigar exactamente de lo que se trata. En una imagen simplemente empecé a perfilar, voy a hacer un zoom aquí en Photoshop, con la herramienta de lazo poligonal. Y luego fui quitando el fondo para dejarlos a todos y cada uno separados por capas, como lo que estás viendo aquí en este momento. Si ¿Sí ves, tengo algunas imágenes. Y aquí están separadas también, una por una, como lo estás viendo aquí en este ejemplo. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo vamos a guardar como un PSD, o sea, como un Photoshop Document. Y en Illustrator nos vamos a Archivo, Colocar. Aquí tenemos prácticamente todas las imágenes con Clic, Shift, Clic. Las voy a colocar, Colocar. Voy a reposicionarme hacia abajo un poco. Con un solo clic tranquilamente se van a colocar todas y cada una de estas ocho imágenes. ¿no? Puedes hacer con 4, con 6. Bueno, yo hice con 8 simplemente para probar lo siguiente. Una cosa muy importante antes de avanzar es que estas imágenes deben estar incrustadas. Voy a repetir de nuevo estos procesos para explicar lo siguiente. Archivo, colocar. Voy a quedarme de nuevo con las, todas las imágenes. Pero aquí la opción que dice enlazar no está activa es importante que no esté activa para colocarlas una por una y luego convertirlas en un pincel de motivo. Básicamente eso es lo que yo estoy haciendo en este ejercicio. Muy bien, puedes elegir todas las opciones, todas las piedritas que están aquí o puedes elegir cinco. Yo me voy a quedar con cinco. 1 2 3 4 5. Selecciono estas cinco que están acá. Y las voy a incorporar de manera directa al panel de muestras. Muy bien, entonces una vez incorporadas en el panel de muestras, selecciono el texto con el que voy a trabajar, que es un, una Areal Rounded a 426 puntos. En el panel de la apariencia voy a encargarme de crear una apariencia de cualquier color y el trazo igual de cualquier color, porque recuerda que esto, este pincel va a ir en el trazo. No selecciono absolutamente nada y eso es muy importante indicarlo. Me voy aquí al panel de pinceles. En más opciones voy a crear un nuevo pincel. Voy a poner el eh, pincel de motivo. Damos clic en OK. Y esto es lo que te explicaba en el video anterior. Que te decía que tú tienes cinco opciones para trabajar y dar un remate al, al texto utilizando este pincel. Por eso elegí cinco piedras. ¿Qué es lo que voy a hacer en este momento? En la primera opción, donde me va a quedar... La esquina eh, exterior, voy a elegir el motivo que está aquí, el motivo 3 que es el que acabé de crear. Siempre ahí, ¿no? Yo lo he puesto básicamente en todos. Ahora, si gustas, tú puedes elegir dos para poner aquí dos, tres, pero siempre el principio es el mismo. ¿Cuál es? Arrastrar a poner de muestras y luego cargarlos en un pincel. Damos clic en OK trabajamos aquí de manera directa ya sobre el texto buscamos en el panel de pincel el pincel que hemos creado y lo tenemos ahí, un poco desbaratado, un poco desordenado pero no te preocupes, dale doble clic para editar otra vez las opciones de este pincel y simplemente vas achicando un poco hasta el efecto que tú realmente quisieras yo lo voy a dejar en, en 30% y si te gusta simplemente das un clic en OK y aplicas a los trazos. Mira, no nos demoró nada. Si gustas, puedes rematar aquí con un degradado, con una textura, bueno, con lo que quieras. Y esto es lo que quería mostrarte. Mira que no estuvo complicado. Realmente estuvo muy, muy, muy, muy sencillo.